Así que ahora lo que hacemos es empezar por ahí. Vamos a hacer un sistema de movimiento en el que la IA toma las decisiones de dónde moverse. Lo tenemos, ¿no? ¿Alguna duda antes de que empiece? No hay dudillas. Vale. Voy a empezar creando un sistema de IA, como hemos dicho antes. Pero para crear un sistema de IA, ese IA... Ese sistema de IA necesita datos. Si la IA va a estar en un estado moveTo, tendrá que tener un estado moveTo y tendrá que tener un objetivo. Quiero ir a la posición xy. Eso hay que guardarlo en la entidad. Necesitaré el objetivo a donde voy a ir, posición xy, y necesitaré el estoy ahora en moveTo, para saber que cuando entro estoy en moveTo. ¿No? Bien pues eso me va a llevar directamente a añadirle a la entidad un nuevo componente si lo pongo bien componente que voy a llamar de IA, por ejemplo que es lo normal a ver si lo hago aquí para que lo veáis ups, mejor no así lo llamo AI Status, por ejemplo, o AI solo, mismo. Y entonces tengo AI X, AI I. ¿Vale? Esto que he puesto aquí es que necesitaré una X y una I de mi objetivo, en inglés AIM o Target. ¿Vale? Pues una X y una I. Para que sea el voy allí. ¿De acuerdo? A continuación, necesito un status, por ejemplo. Lo voy a poner también como un 8. ¿Vale? Y ese será el estado de la IA. Bueno, lo he llamado status, debería de haberlo llamado AI, para que quede claro. AI ST quedará bien, estado. Necesito esos dos nuevos componentes para mi IA, que serán lo que manejará el sistema de IA, por tanto el sistema de IA ahora sí aquí va a necesitar un componente AI y lo modificará porque cambiará de estado. La IA dirá, ahora estoy en move to, ahora estoy standing by, ahora estaré haciendo otra cosa. ¿Vale? Con eso yo me vengo aquí y digo, vale, pues ahora mis componentes de entidad necesitan más datos, pues los añado. Necesitaré aquí, pues igual que esto, dos componentes, los pongo aquí mismo, y lo, lo que voy a hacer es, en vez de pasárselos como parámetros, de momento los voy a poner a cero, por defecto, simplemente. Y esto es AI I'm X, AI I'm Y. y le añadiré un AI-status. ¿Sí? Ahora cada entidad que yo cree tendrá 3 bytes más que son lo que usa la IA. El objetivo y el estado en el que estoy. Vale, voy a tener esto en cuenta aquí porque ahora como he movido esto este puntero lo he desplazado 3 bytes este de aquí porque he metido en medio, Entity AI I'm X, posición 8, Entity AI I'm e, posición 9, y a continuación Entity AI ST de status, posición 10. Y los de abajo, por tanto, 11, 12, y la entidad ahora tiene 3 bytes más, 13. Ya tengo todo ajustadito. Bien, me queda un detalle, claro, tengo que diferenciar las entidades que tienen IA de las que no, porque si no las diferencio voy a intentar mover mi personaje, por ejemplo. Así que lo que voy a utilizar es, por ejemplo, este status, para decir que cuando el status es cero, la entidad es una entidad que no tiene IA, ¿vale? Así que, como eso va a ser así, ya me voy a ir creando una enumeración entity y de hecho voy a voy a llamarlo así entity ai no voy a llamar así entity T ai así lo pongo arriba que lo veáis bien entity ai status por ejemplo no ai que será cero y el status tendremos standby, que es que la entidad esté quieta, no haga nada, 1. Y move to, que es lo que hemos dicho, pues dos. Estos solo son para colocar en ese byte del estado de la entidad, pues cuando no es de, de IA, 0, y cuando es de IA, uno de estos dos. O está quieta o está move to. Sencillo para empezar. Como yo esto lo he puesto por defecto a cero, lo que voy a hacer es pasárselo como parámetro. Porque si quiero definir entidades con IA, pues igual que re ponerle un estado. ¿Sí? Y ahora cuando defino una por defecto, las por defecto son sin IA. Así que aquí le pongo el que no es IA por defecto. Como parámetro. ¿Vale? ¿Hasta aquí me seguís? Estoy modificando la macro para que me genere los valores de todas las entidades. Si esto que he hecho está bien, sin haber hecho nada más, el código debería seguir compilando y funcionando. Y esto es importante comprobarlo porque he metido cambios en el layout de mi estructura y todo debería de seguir funcionando bien, porque he metido datos aunque no los estoy usando. Y, como vemos, no funciona bien. ¿Cosas que pueden pasar? Que alguien me lo diga. La dirección al sprite ha cambiado. Puede ocurrir que la hayamos metido la pata y no hayamos puesto bien los offsets. Antes de nada voy a hacer una cosa que os lo, os lo he explicado muchas veces. Esto que he modificado es un fichero de cabecera. Ese fichero de cabecera se incluye en otros ficheros. Pero los otros ficheros no se han modificado. Por tanto, los ficheros que incluyen este fichero de cabecera no han sido reensamblados. Hay que hacer un clean por eso, porque si el sistema tuviera en cuenta todas las dependencias, que no las tiene en cuenta todas, los de inclusión no las tiene en cuenta, lo que tendría en cuenta cuando modifico un fichero de cabecera es que todo aquel que lo incluya debe ser reensamblado. Pero en este caso, solo he modificado la cabecera de esto y los que lo incluyen no han sido reensamblados y por tanto... Siguen con el código generado de la versión anterior. Y eso puede generar un problema. Así que primero hago un clean, hago make otra vez, y fijaos que antes compilaba, y ahora misteriosamente ya no, porque es lo que tiene hacer clean. Game.s me da tres errores, en 20, 21 y 22. Esto ya nos da la pista de que efectivamente, bueno, game.s, ojo, el manager. Que ahora tenemos manager, sistemas y demás en la carpeta manager, game.s. 20, 21, 22, aquí evidentemente nos da los errores. ¿Por qué? Porque he cambiado el cómo se definen entidades y no les he metido el parámetro último que he añadido, que es del estado. ¿Vale? Así que todas estas entidades son o no AI, como la que es el carácter principal, que es no AI. Voy a definirlas de momento todas como no AI y pondré una sola. Como standby by esta, ¿vale? De momento declaré una sola, no le va a afectar porque no tengo nada que maneje eso. Esto, ¿qué pasa aquí? Se si me ha quedado la cosa cortada ¿Vale? aquí, esto es. Vamos a compilar otra vez, ahora compila, ejecutamos, y técnicamente ahora debería funcionar si el problema era el clean, si no hay más problemas. Vale, Sigue funcionando igual, pero ahora yo lo primero que quiero es crear un sistema de IA que haga que estas entidades, la que he definido ahora como standby pase a ser controlada por el sistema de ella. ahora mismo simplemente tienen una velocidad inicial y como nada se la cambia, siguen moviéndose porque la velocidad nada la cambia, la mantienen voy a empezar a hacer un sistema que modifique esa velocidad así que me voy a los sistemas y voy a coger por ejemplo el de física, como ejemplo y voy a new file y en vez de física yo tengo entity AI control system vale module sys ai control y lo salvo y aquí lo llamo ai control punto está en la carpeta sistemas esto no me hace falta voy a crear un init ai control init de momento no hace nada y un update que voy a borrar todo esto, red, update, y pone init, muy mal, update. y me van a dar como siempre mi puntero a, la, a las entidades, a todas mis entidades y el número de entidades. Y ahora lo que tengo que hacer es iterar por el número de entidades y las que son de IA cambiarles la velocidad. Es lo único que voy a hacer por ahora. Bien, pero voy a hacer una cosa porque, fijaos, me dan el puntero A y X y me lo van a estar pasando todas las veces el puntero al vector de entidades. ¿El vector de entidades, el array, es susceptible de cambiar de posición en memoria? No, no vamos a estar moviéndolo de sitio y copiando los datos de un lado al otro, ¿no? Está en su sitio y ya está. Crece, decrece, según cuando tenemos más o menos entidades, pero está en un sitio. ¿Tiene sentido que todas las veces nos pasen un parámetro que es el mismo parámetro? Porque cuando nos pasan un parámetro... Lo lógico, por ejemplo, como el número de entidades, es que sea un parámetro porque varía. Puede que ahora haya cinco entidades y luego tres. Tiene sentido que me digan, oye, hay tres, oye, hay cinco, ¿no? ¿Verdad? ¿Pero tiene sentido que me estén pasando constantemente el puntero a, a raíz de entidades? No, ¿verdad? Una cosa que puedo hacer es, bueno, ¿por qué no me lo guardo, lo pido en el init, y me lo guardo, y ya está, y el resto del tiempo yo ya tengo una referencia al vector de entidades, todo el tiempo, pues eso es lo que voy a hacer, aquí voy a poner que el init lo que va a hacer es tener un input, que es el puntero al vector de entidades, y se lo va a guardar, ¿Y dónde nos lo vamos a guardar? Pues vamos a hacer el mismo truquito que hicimos antes, yo aquí voy a poner un ld ix, 0, estos son 4 bytes y lo que voy a hacer ahora aquí es, me pasan en ix el puntero a las de entidades, escribo este 0. Y ya, cada vez que yo llame a esta función, ella sola hará x y el valor del de array de entidades. Ya lo tendrá aquí, como dato. Y lo, lo cargará ella sola todo el tiempo. ¿Vale? Queda claro lo que voy a hacer, ¿no? Bien. Me voy a crear una constante para referirme a esos bytes. Y la voy a llamar entityArrayPointer, por ejemplo. Igual a. ¿Y qué tengo que poner aquí? Más dos, ¿por qué? ¿Vale? ¿Sí? Correcto. La instrucción que trabaja con el registro IX, LDIX, es una instrucción del juego extendido de instrucciones. Quiere decir que tiene un opcode para decir esta instrucción extendida y el opcode propio de LDIX. Son dos opcodes, o sea, son dos bytes para el opcode y los otros dos para los dos ceros que he puesto ahí. Y esto, si no lo sabemos, lo que podemos hacer simplemente con esto es ensamblar y nos vamos a lo que nos ha generado del sistema. Este es el AI control, abro aquí, me voy al final y si os fijáis, voy a bajar para que lo veáis, en el update... Tengo mi LDIX,00, y esto es lo que me ha generado en la posición 1, DD2100. ¿Lo veis? Entonces si yo quiero referenciar aquí, y estoy generando la constante aquí, es más 1, más 2. ¿Vale? Más 1, más 2. ¿De acuerdo? Esto si tengo dudas, pues me voy y lo veo, y así no tendré dudas cuando lo estoy haciendo. Ya sé que además la instrucción LDIX es DD21, así me aprendo la instrucción. Bueno, ahora la siguiente parte es, aquí me dan el puntero y yo tengo que almacenarlo aquí, ¿cómo lo hago? ¿Le de qué? A ver, ¿qué pongo? ¿Qué pongo ahí arriba? ¿Sí? ¿Y esto cuánto me va a costar? En ciclos. Costosillo. No sabéis cuánto cuesta en ciclos. Ya os daré una página para que me veáis cuánto cuestan las cosas en ciclos. Bien. Eso técnicamente me tiene que modificar el array de entidades ahí abajo. ¿Sí? Si funciona... Ya cada vez que yo llame aquí, sin pasarle las raíz de entidades, ya lo tengo aquí. Voy a hacer una modificación tonta para hacer una prueba del sistema. Y lo que voy a hacer es que modifique la segunda entidad, ¿vale? Para que no sea la del player. DE. Aquí meto el size of entity. Se lo sumo a X esto me sirve para apuntar a la segunda entidad, porque estoy apuntando a la primera, ¿vale? Paso a la segunda entidad, y ahora le modifico la velocidad a la segunda entidad. ¿Sí? No, pero esto es porque estoy haciendo una prueba. Ahora, ahora después hablaremos de si es mejor guardarte el puntero a la segunda entidad o no. Ahora hablaremos. Primero, vamos a hacer una prueba, para comprobar que esto funciona. Voy a meter un menos uno, en la velocidad x de la segunda entidad y modificaré las dos velocidades porque si la otra velocidad no está modificada pues, bueno, voy a ponerle menos uno en las dos ¿vale? así se mira hacia arriba hacia la esquina superior izquierda ya está ¿sí? no hago más nada ahora solo tengo que probar esto pero si lo dejo así va a funcionar o me falta algo tengo que llamar al sistema Ahora mismo he creado dos funciones de un sistema, pero estas dos funciones tengo que llamarlas desde el manager del game, que es el que se dedica a llamar a los sistemas. ¿Vale? Nos acordamos que aquí yo tengo mis systems, los que hay por ahí, y tengo el game manager, que es en su update cuando llama a los sistemas. Y además, no os lo había dicho, pero estos sistemas que tengo aquí los he puesto en orden. Tengo que llamar primero a este, luego a este, luego a este, luego a este, en algunos puede dar igual el orden, si cambio estos dos. Da igual que se muevan primero las entidades o, o decidan su movimiento primero las entidades o lo primero lo decida yo. Pero el render sí que tiene que ser el último. Es decir, yo primero tengo que tomar decisiones, input y control, después actualizo posiciones en física y por último hago render. Hay un orden entre los sistemas, no puede ser cualquier orden. Vale, tengo que llamar a estos dos, así es que lo que tengo es que estos símbolos... Necesitarán estar en una cabecera para que otros lo importen. Así que tengo que crearme un ficherito para mi sistema. En sistemas, new file. Uy, solo he copiado uno. Qué mal. A estos dos le añado un punto global. Y le añado aquí. Um, AI control system. Yes. No he, vamos a ver eso que acabas de decir. Creo que hay, es importante matizarlo. Lo que dices es con esto te saltas el menos G. No, el menos G no hay que saltárselo. El menos G es una opción. Puedo usarlo o no usarlo. Pero cuando yo quiero que dos ficheros que se ensamblan por separado los dos conozcan la misma información como que por ejemplo un símbolo es global yo lo que hago es ponerlo en un fichero de cabecera e incluirlo en ambos que es lo mismo que si escribiera el punto global en los dos sitios esto es como escribir a mano punto global en todos los ficheros que lo necesiten solo que lo escribo en uno solo y hago include en los que lo necesitan vale vale esto además suelo ponerle, que lo veréis aquí en las cabeceras, este detallito para que se vea que son las funciones públicas. Vale, esto lo tiene que usar el Game Manager, así es que el Game Manager necesitará hacer un include de sys AI control. Y ahora que ya tiene los símbolos para poder llamar a AI control, Ahora, están aquí, estas dos hay que llamarlas en el Game Manager, habrá que inicializar el sistema, pero para inicializar el sistema, recordemos, le tenemos que pasar el puntero de las entidades, vale, aquí hay que pasar, ahora lo haremos, el puntero de las entidades para llamar al init, que lo requiere en ix, ¿sí? Ahora volveré ahí, aquí lo que voy a hacer es llamar al update, que tengo update del input, update del physics, antes del physics tengo que llamar al update del control, ¿sí? Esto lo he hecho mal porque esto es para este. Aquí obtengo el puntero, llamo a input, Aquí llamo al AI control para que se actualice, obtengo el puntero llamo a física, que básicamente es llamar a los tres sistemas que tengo en orden, salvo el render que va aparte, ¿vale? Y ahora este getArray es el que yo necesito aquí para poder pasárselo a este. Sí, ese también carga pero no me importa, no lo estoy usando, ¿Vale? De todas formas, esto ya os tiene que dar una idea, es decir, esto que estoy haciendo aquí abajo es más trabajo del necesario, porque todos estos sistemas esperan como input en x el array, cuando yo en realidad podría haberlo hecho en el setup, en el init de cada sistema, porque el array se va a mantener en la posición de memoria, son datos que el sistema necesita, pero que yo se los puedo dar una vez, no tengo que dárselos todo el tiempo con lo que he hecho ahora, ¿vale? Bueno, técnicamente estoy llamando al sistema. Ahora la pregunta es, ¿funcionará? Primero compila. ¿Vale? No está mal. En el historial de que las cosas no compilen aquí, es un hito. Si ahora funciona, ya será la bomba. Pero puede que no. ¿Os fijáis? Tenemos la entidad, que es la que yo he modificado, como el sistema de control de IA le cambia la velocidad, la pone a menos -1, 1,1, se queda así todo el rato y de hecho no rebota, que el sistema físico sí que se la cambia, pero aunque se la cambie el sistema físico, en la siguiente iteración se la vuelve a cambiar el sistema de IA, con lo cual se queda ahí todo el tiempo. ¿vale? Hemos modificado una, ahora mismo ya tenemos un sistema que permite que tomemos decisiones de movimiento inmediato. Ahora hay que tomar esas decisiones y tomarlas para las entidades correspondientes. Claro, yo hasta ahora lo estoy haciendo para la entidad 2 porque lo he hecho a propósito. He dicho, la entidad 2 la voy a modificar, ya está, para hacer una prueba. Bien, esto lo tengo que hacer para todas las entidades que tengan IA definida. sí. Claro, eso antes decíamos, no podemos empezar en la entidad 2 directamente, podríamos empezar... Si todo el juego asume siempre que la entidad 0 por defecto va a ser el jugador, podemos empezar en la entidad 2, pero entonces le podemos pasar el puntero directamente diciendo entidad 2. Arriba cuando hacemos el init. ¿Vale? Sí. que también hay muchas que tienes que diferenciar entre player y. Ahí no puedes crear el array solamente para los enemigos y reservar una posición para el player. Vale, la pregunta es: ¿No puedo crear el array para enemigos y reservarme una posición, aparte del array, para el player? puedo, Claro, podría reservar el player y luego el array, yo personalmente prefiero reservar el array y decir la posición 0 es el player, porque es lo mismo, al final en la memoria si creo un player y creo un array van seguidos en memoria, me es más cómodo tenerlo como parte del array para que todas las entidades estén juntas, pero eso es una decisión, podrías decidirlo sin problema. Bien, entonces aquí... Esto lo voy a mantener para pasar de una entidad a otra, pero ahora tendré que recorrer las entidades. ¿Vale? Y nuevamente me puedo hacer lo que tenía antes: LDA,0 y a esto lo llamo EntityCounter, DECA, RedZ. Lo que estoy haciendo lo veis, ¿no? Voy un poco rápido, pero si no entendéis algo me lo decís. ¿Vale? Esto es lo que hago para modificar la entidad. Y aquí haría el loop. Y entonces esto sería un uh, JR loop. ¿Vale? De momento tengo un bucle un bucle que recorrería ahora mismo todas las entidades. Bueno, me falta... Me falta hacer una cosa. Que es importante. Que es volver a salvar esto. Y esto también lo tengo que hacer al principio. Cuando me llaman. ¿Vale? Me llaman, me pasan el parámetro del número de entidades. Modifico esto para tenerlo. Y aquí ya decremento. Si son cero me vuelvo. Si no... Actualizo para la siguiente, lo mismo que tenía antes. ¿Vale? Lo hemos visto en el de física. Y ahora en el loop, lo que hago es para cada entidad modifico las velocidades, pero solo debo hacerlo para las que tienen IA. ¿De acuerdo? Entonces haré una comprobación para que solamente las que son definidas como entidad de IA, y para eso tengo aquí en mi entity las que son de distintas a este tipo vale Las que son no AI no hago nada, las que son AI hago algo. vale Y eso lo tengo que comprobar con el valor este, AI status. Así que cargo en A el AI status de la entidad que tengo ahora y lo comparo con el valor que debería de tener si no fuera IA. Que yo en principio lo he definido en un enumerado, es cero, pero no tengo... ¿Por qué presumir que siempre va a ser cero? Yo lo comparo con ese valor para ver si son iguales. Si son iguales estos dos valores, quiere decir que no es una entidad de IA y por tanto no debería actualizarla, ¿vale? Así que si son iguales, esto será cero, entonces salto a no AI. Y esto sería AI Entity y esto... Es no AI Entity. ¿Entendéis esto último que acabo de hacer? Cojo el valor que define el estado de la entidad. Lo comparo con estado no heresía. Si son iguales, dará cero y por tanto salto aquí. Si no son iguales, no dará cero, modifico su velocidad. Todas las entidades que estén definidas como IA serán contrarias a este valor. A esas les modifico la velocidad, a las otras no. Así que ahora estoy haciendo el bucle debería modificar la misma entidad que antes. Antes he hecho a mano modificar la 2, que es la única que yo he definido, el balón rojo, lo único que he definido con ia. Ahora lo hago para todas, pero comprobando. Debería funcionar igual. Salvo que metamos la pata. 41. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué error he metido? Sí sabe qué es. Pero hay un error. Porque si sabe que es esto, sabe que es esto. Están en la misma cabecera. Falta exactamente porque esto es un valor inmediato, hay que ponerle que es un valor inmediato. Si no, eso no funciona. ¿Vale? Todos los valores numéricos inmediatos, aunque sean una constante, llevan eso, salvo que vayan entre paréntesis que ya se asume que son eso. Bueno. ¿Funcionará? Si no funciona, este tipo de cosas son las que luego explotan amargamente. Como por ejemplo así. De repente no habiendo nada en pantalla. Vale, vamos a asumir, aunque ahora no, igual no es probable, que se debe a que no hemos limpiado porque hay algo que no se ha vuelto a compilar. Pero ahora, como he modificado el fichero .s de mi sistema, pues técnicamente no es probable que ese sea el fallo. Y efectivamente no lo es. Vale. ¿Qué hacemos? Depurar. Muy bien. ¿Por dónde empiezo a depurar? Por lo que he cambiado. Muy bien. ¿A dónde voy exactamente de lo que he cambiado? ¿Eh? vamos allá vamos a poner esto para que se vean las cosas ahí muy bien antes de nada yo lo que quiero depurar es esta función, sysai control update, la forma mejor de depurar esto es que yo ponga un breakpoint en esa función para que la primera vez que se ejecute salte y entonces yo ejecuto el juego y me saltará ahí. ¿Cómo pongo el breakpoint en esa función? ¿Mm? Sí, pero ¿cómo sé dónde está esa función? ¿Eh? La dirección en memoria. ¿Cómo sé la dirección en memoria de esa función? En los OBJ está. Hay un sitio mejor que los OBJ. En la carpeta obj, pero en qué fichero puedo yo mirar la dirección en el map, correcto. Así que cojo esto, que es el símbolo, y me voy a buscarlo en la carpeta obj, al fichero game.map. Aquí busco el símbolo, y me dice que está en la dirección 4275. Así que solo tengo que irme al depurador, decirle vea a la dirección 4275, y pongo un breakpoint. Vale, me voy al depurador... Y aquí le digo go to 4275. Ya estoy en la dirección 4275 y como veis al lado, aquí, sys, ella y tal, está el símbolo, no, está, no sale entero, pero es ese. Pongo aquí a la izquierda el breakpoint. ¿Vale? Ahora la línea tiene un breakpoint. Solo hay que tener un cuidado con esto. La dirección de memoria está en la posición 4000. En la posición 4000 de memoria no puede haber nada más que RAM. Pero os recuerdo que el Amstrad tiene cuatro bancos de memoria 16 k y los bancos primero y último, el que va de 0 a 3FFF y el que va de C000 a FFFF, esos dos pueden ser ROM o RAM. Cambian según el sistema lo necesita. Por ejemplo, cuando ejecutamos código del firmware, están en esos bancos y lo que hace el sistema es decir, ahora voy a leer de ROM, y entonces cada vez que se refiere a una de esas direcciones de memoria, en lugar de leer de la RAM, lee de la ROM, ¿vale? Eso se llama Bank Switching, eso se lleva usando desde tiempos inmemoriales. Gracias a eso, el Amstrad puede hacer a más memoria que los 64K, simplemente la CPU no se entera, la CPU pide la dirección C005, y si el Gate Array, que es en este caso el que dice de dónde viene esa dirección, dice va a venir de ROM, pues le viene de la ROM. Y si el GateRide dice va a venir de RAM, viene de la RAM. Aquí no pasa nada, pero si tenemos que poner un breakpoint en la posición, por ejemplo, 2000, hay en el WinApe, que lo veréis aquí abajo, pone memory, read, write, any. Y esto es precisamente porque podemos poner el breakpoint en la ROM o en la RAM. Si vais a poner breakpoints en posiciones de memoria que están más allá de C000 o antes de 4000, esto, lo suyo es cambiarlo a write para poner el breakpoint en la RAM, porque si no, puede que lo estéis poniendo en la ROM. Y entonces luego el breakpoint no salta porque no vais a la ROM, vais a la RAM. ¿vale? Así que bueno, esto es bueno ponerlo, aunque aquí da igual, como ya os he dicho. Bien, pongo el breakpoint y para ejecutar F9, ejecuto y ya estoy en el breakpoint. Porque me ha saltado inmediato lógicamente todo esto se ejecuta enseguida llegamos aquí y este es mi código lo voy a poner aquí en paralelo vale estoy ejecutando esto así que estoy almacenando en entity counter a sí cuánto vale a cuánto vale a ahora cero y eso qué significa que no hemos cargado antes de llamar. ¿Y qué pasa si almaceno un cero aquí? Que es donde lo voy a almacenar. ¿Qué pasa si almaceno un cero ahí? ¿Que me voy al principio del todo? No exactamente. ¿Qué pasa si pongo un cero ahí? ¿Qué va a pasar en este bucle si ahí hay un cero? ¿Eh? No. Esto leerá en A un 0, lo decrementará y por tanto dará ¿cuánto? ff, que eso es menos 1, menos 1 no es 0, esto no produce red, almacenará el menos 1, ff, repetirá ff menos 1, fe, y repetiremos, ¿sí? ¿Cuántas veces? 256 veces, avanzando por la memoria como si hubiera una raíz de 256 entidades, y cada vez en la memoria que encontremos casualmente posiciones que no valen cero en donde debería de estar en las entidades este valor, vamos a escribir 2 menos 1, aleatoriamente por ahí, por la memoria, pasado el vector de entidades. Con lo cual, lo que acabamos de hacer es un sistema mágico de corrompernos la memoria metiendo menos unos aleatorios por en medio. Y por eso digo que cuando cometemos errores aquí, los errores que cometemos son especialmente graves con cosas muy simples. Porque me he cometido un error muy simple, no le he pasado el parámetro. ¿Y qué ha pasado? Que acabo de crear algo que recorre 256 entidades donde solo hay 10 va a interpretar como entidades los cachos de código, la mayoría de las veces no encontrará ceros, por tanto escribirá menos unos, borrando código, que es lo que hay a continuación de mis entidades, provocando comportamiento no definido, efectos aleatorios, básicamente. Bien, primer error que tengo que corregir, hay que pasarle la a a esto. Y claro, eso es un pequeño problemilla, porque la a sí que es variable, y eso quiere decir que tengo que obtener la a. De momento solamente tengo el getArray, así que voy a usarlo, aunque es un overkill porque también me carga el ix, pero bueno, voy a usarlo y esto ya es algo que me plantearía después el cómo lo rediseño. La ix no necesito estar pasándola todo el tiempo, igual no debería de tener un get, solo debería hacer el get de a, en fin, me lo tendría que rediseñar, pero de momento voy a hacerlo así, para poder pasarle lo que tengo que pasarle. Cerramos, make, como veis es importante depurar y seguir los datos y ver en cada momento lo que está pasando porque si no esto es fácil que no demos con ello. Vamos a ver qué pasa ahora, no, funciona, ese era todo nuestro error, funciona, tenemos una entidad que está definida como IA y esa va menos "-1". Vale, vamos a cambiarlo para que la entidad definida como IA, IA sea otra y comprobemos que efectivamente funciona. Ahora mismo en el manager, esto no me hace falta, esto tampoco, aquí en el manager del game, aquí es donde defino las entidades, voy a poner que quiero, he puesto standby a una, le pongo standby a las dos, por ejemplo y a ver si me actualiza las dos que es lo que debería de hacer ahora las dos entidades deberían comportarse como entidades de IA y ser actualizadas yéndose hacia arriba ambas y funciona no son, no son igual o sea no son una más lenta que la otra una está más lejos que la otra van igual voy a ejecutar otra vez y lo ves están a distintas distancias, pero pues son iguales, ¿vale? Así que ya tengo un sistema que reconoce las entidades de guía, les aplica un movimiento, pero ahora viene la segunda parte, tengo que hacer que ese movimiento sea a donde yo quiera, tiene que ser move to, no solamente moverse en direcciones. Vale, ¿qué tiempo tenemos? Muy bien, vamos a ver... Ya hemos visto cómo construir la base del sistema, pero ahora es, claro, yo las que no sonía no hago esto, y las que son sonía hago esto, pero las que sonía ahora tendría que hacerle a cada una su comportamiento correspondiente. Su comportamiento correspondiente es, ¿esto es una entidad de IA? Pues ahora tengo que comprobar lo que tengo arriba, si es, ¿cómo los he llamado exactamente? Si es standby o move to, por ejemplo, ¿no? Si está standby o si está move to y entonces lo que haría es esto is AI standby o col Z sys. A ver, ¿entendéis lo que acabo de hacer? ¿Sí? ¿Se entiende? Si no es entidad de IA, salto aquí directamente. Paso a la siguiente. Aquí ya sé que es entidad de IA, compruebo. ¿Está en standby. Si es así, porque esto saldrá igual que lo que tengo en A. Ahora mismo en A tengo el estado. Compruebo con el A, con standby. ¿Es standby? Se 0 saltaría a standby. ¿Es muftu? Salto a muftu. ¿Sí? Así ya, según el estado en el que estoy, hago una cosa o hago otra. De momento, voy a hacerme un standby, lo implemento. Voy a ponerlos aquí arriba. Como tenemos poco tiempo voy a intentar ir un poco rápido. Y Standby sería este. El que tengo ahora mismo, Standby es lo que tenía puesto. Voy a comprobar que esta modificación que he hecho funciona porque mis dos entidades son de tipo Standby. O sea que cuando lleguen aquí deberían llamar a Standby y hacer lo mismo que he hecho antes. Tengo que crear MoveTo. Todavía y ya me da un error 52 porque no hay move to, que es lo que estabas diciendo tú. Tengo que crear move to, vale. Debería funcionar igual que antes, solamente me he sacado fuera mi standby que de momento es un placeholder, está haciendo este movimiento de prueba. Funciona igual, vale. Entonces, para que mi move To funcione, yo lo que voy a necesitar es calcular direcciones. Move to va a ser, comparo mi posición con la posición objetivo, y según la comparación, decido la velocidad de movimiento. Eso es lo que va a ser move To. Y Standby es no hacer nada. Pero claro, yo necesitaré algo que haga que el Move To funcione. Entonces, lo que voy a hacer para que move To funcione... Voy a añadir una tecla de prueba que cuando yo la pulse me modifique un valor del personaje principal, de mi personaje. Entonces, ese valor que modificará de mi personaje principal hará que cuando entre aquí al vector de, de update, de este de aquí, se tome el valor de las coordenadas de mi personaje principal como objetivo. ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo. Lo voy a hacer un poco ad hoc pero es para hacer la prueba para hacer la prueba lo que voy a hacer aquí en el standby es poner esto de aquí aquí y de momento aquí temporalmente Oh, vaya. Copiado sin querer. Temporalmente le voy a dar este valor. ¿Sabéis por qué estoy haciendo esto? ¿Vale? Que quede claro. ¿Por qué estoy haciendo esto? No, ¿pero ¿qué intención tengo de guardarme aquí el puntero y x...? del vector de, si guardo aquí en el standby este puntero, yo con esto lo que puedo hacer es tener un puntero al comienzo del array y por tanto a la primera entidad, como cuando yo pulse una tecla lo que pretendo es modificar un valor de mi entidad del player, tendré que poder leerlo aquí, esto es temporal. ¿Vale? Así que podré leer la primera entidad y ver si ha cambiado algo en esa entidad. ¿vale? Como digo, es temporal y me va a servir para poner a prueba el move to. Lo que pretendo es una forma de inyectarle a este comportamiento dos coordenadas XY que van a provenir de la posición de mi personaje, que yo lo muevo, pulso espacio, por ejemplo, se guardan esas coordenadas y aquí las coge. ¿vale? Bien, en vez de cargarlo en x lo cargaré en ii para no corromper el registro ix y entonces aquí en el standby lo que hago es esto voy a comparar esto por ejemplo que no se está usando en el personaje en el personaje player no se usa el aim x porque el personaje eh, player no tiene targets no hace move to ni nada de eso entonces ahí lo que voy a hacer es guardar un valor si ese valor fuera distinto de cero, entonces sería cuando. Vale, red Z. ¿Qué estoy haciendo? Cargo en A el valor de aim del personaje player vale Porque esto es el primer, la primera entidad del array. Cargo el player y cargo este valor que el player no usa para nada. Entonces lo voy a usar como forma de señalizar que se ha pulsado una tecla. ¿Por qué hago aquí OR A? Cojo ese valor que señaliza que el player ha pulsado. Para mí va a significar ese valor cuando valga 0 que no ha pulsado la tecla, cuando valga 1 que la ha pulsado y por tanto que tengo que ir a esa posición. ¿Por qué hago hora? Porque tarda poco y me va a dar uno cuando es uno. ¿Qué me da, qué me da hora A? Más, pre más precisamente, si yo le hago hora a una cosa consigo mismo, ¿qué resultado da? No, no da uno. Por ejemplo, imaginemos que tengo un 6 en A, que es 1, 1, 0. Si hago OR de 110 con 110, ¿qué sale? 110. Un OR de algo consigo mismo da sí mismo. Y eso me sirve simplemente para cambiar los flags. Porque la otra opción es hacer CP0 para comparar con 0, pero CP0 son dos bytes, ¿vale? Y es una resta, mientras que OR A es un byte, es un solo ciclo. Y con eso, si es 0, al hacer A, OR de A dará 0, y si es OR de A con una cosa que no es cero, dará no cero. De modo que ya puedo comparar si A es cero. Simplemente haciendo OR. ¿Vale? Esa es la idea. Si es cero, vuelvo. El personaje, o sea, el player no ha pulsado nada. Y aquí es... O mejor que follow, move to player. Entonces... Si tengo que hacer un move to player, lo que tengo que hacer es coger las coordenadas del player. Y en las coordenadas del player meterlas en mi entidad que es ix, porque ojo, esto es un comportamiento para entidades, que las entidades que estén en standby todas van a llamar aquí, una a una. Y tendrán en ix la entidad. Así que lo que voy a hacer es cargar en a la posición x del de personaje que está apuntado por ii, y eso lo pondré en el aiAimX de iX, ¿vale? Cojo la posición X del personaje, del player, que es lo que está apuntando esto, y lo guardo como objetivo X de iX, que es mi entidad de iA ahora mismo, ¿vale? Estoy poniendo el objetivo. Hago lo mismo con la i. Con esto he puesto el objetivo para move to, ¿sí? ¿Cómo termino? ¿Esto está ya o tengo que hacer algo más? Tendría que cambiar el estado. Mi entidad ahora mismo sigue en estado standby. Tendría que ponerle estado move to. Así que, EntityAIStatus status de mi entidad lo cambio a... Eh, Entity AI status move to. Y esto, igual que antes, nos falta el hash. ¿Sí? Cambio a move to con este aim. Ya tengo una forma de poder a las entidades que están en standby by decirle ve a un sitio. Me faltaría pulsar una tecla y que se guardara ese cambio. Eso lo tengo que hacer después. Ahora, move to y nos quedan 10 minutos, así que creo que no me va a dar tiempo hacer el move to. ¿vale? pero lo voy a explicar y mañana seguramente lo haré move to. ¿vale? la idea es, yo cuando llegué aquí he cambiado de estado de standby ya tengo un objetivo x un objetivo y, ahora lo que tengo que hacer en move to es restar el objetivo x de mi posición x y comprobar si eso sale negativo positivo o cero si es 0, ya estoy en mi objetivo x, si sale positivo o negativo, tendré que poner velocidades a menos 1 o a 1 para acercarme. Lo mismo con la y. Y eso ya me hará que yo ponga mis velocidades en dirección a moverme hacia mi objetivo. Solo me faltará una última comprobación. La comprobación de si los dos salen cero, es decir, si yo miro... X con objetivo X, Y con objetivo Y y las dos restas salen cero, ya he llegado al objetivo, me vuelvo a poner en standby. ¿Sí? Una vez haya implementado eso, ya tengo entidades que tienen un move to, que tienen un standby, ya tienen comportamientos, tengo una forma temporal de hacer que esos comportamientos funcionen, que sería con una tecla, ¿vale? Que eso sí lo voy a implementar ahora antes de irme porque es un momentín con una tecla, y ya puedo empezar a construir IA, porque ya tengo comportamientos de un tipo. Si tengo un move to, ya puedo hacer, por ejemplo, un patrol. Porque un patrol, que sería hacer una patrulla, sería move to, un punto de la patrulla, y cuando llegue, move to, el otro punto de la patrulla, y cuando llegue al otro, vale ya puedo hacer una patrulla. Ya puedo hacer un follow, por ejemplo, puedo seguir a alguien haciendo move to hacia el alguien que quiero seguir ya puedo hacer cosas solo con el move to luego tendría que implementar otros como seek y demás, el seek lo puedo implementar en función del move to si tengo que buscar a alguien podría hacer algo parecido a una patrulla que me haga recorrer los sitios donde quiero buscarlo bien lo dicho, el move to se queda como ejercicio para casa un momento, es cosa vuestra, no es muy difícil ya habéis visto, dos restas y decidir si pongo velocidad negativa o positiva Ahora me queda única y exclusivamente un detallito que lo voy a implementar en un segundo y es en el input las teclas añadir una tecla al final que es aquí pongo key space por ejemplo vale esto. Compruebo si se pulsa, y si se pulsa, tengo que señalizar que se ha pulsado, y eso hemos dicho que lo guardaba en esto que no se usa, que es el AI AimX. ¿vale? En AI x pongo un 1 mismo para señalizar, pero ojo, esto solo lo tengo que poner cuando pulse el espacio cuando no lo pulse debería estar a cero, de modo que esto antes lo pondré a cero, sin más, lo pongo a cero y ya está, pongo a cero, el he pulsado el espacio, compruebo si lo he pulsado, si lo he pulsado lo pongo a uno, si no, no, y esto me garantiza que solo cuando pulse espacio se pondrá ese mensajito que lo, las entidades que estén en standby en ese mismo ciclo, como yo llamo a input primero y luego la IA va después, las entidades que estén en standby en ese mismo ciclo dirán, el personaje ha pulsado, se pongo mi move to con los dos aim y me cambio al estado move to. Y así yo hago espacio y las entidades de IA que estén en standby deberían ir hacia mí, solo me falta implementar el move to, que como he dicho es las dos restas para decidir las velocidades. Eso... Deberíais hacerlo vosotros para casa.